Buzz Lightyear es captado por Google Earth en un parque de París. Toy Story es una película de animación generada por computadora de Pixar y Walt Disney Pictures. Chessy <música> es una población y comuna francesa ubicada en el departamento de Sena y Marne,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 Dup, <laughs> dup,